Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo podéis usar el tráfico PUSH para las ofertas CPA. Cómo podéis comprar el tráfico, dónde y por qué en una red específica. Atentos, este video es teórico, no va a haber apenas práctica, pero es muy importante que lo miréis... Porque una de las preguntas más frecuentes que tengo es ¿Cómo comprar el tráfico? ¿Por qué en esa red? ¿Qué tipo de ofertas están funcionando con el tráfico push? Y para resolver todas esas dudas vamos a tener este vídeo hoy. Toma nota, mira las redes que te voy a presentar y tú conforme a la vertical que estés corriendo, a tu vertical favorita, es la fuente de tráfico Push, en este caso Push, que vas a adquirir. Te voy a presentar varias opciones, no todas las que hay, porque hay muchas, pero sí varias de las que yo personalmente estoy trabajando y que me están funcionando bien con determinadas ofertas. Así que atento a este vídeo porque es muy importante para tu formación como marketer. Pero antes...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 Además, dale clic al botón de like porque seguramente este vídeo va a ser uno de tus favoritos. Y por último, guarda este vídeo en tu lista de reproducción favorita para que la tengas siempre a la mano cuando tengas dudas respecto al tráfico push para ofertas de CPA Marketing. Y sin más dilación, vamos a hablar de lo que es el tráfico push. Primero, vamos a definir claramente qué es el tráfico push. Pues mira, el tráfico push son esas notificaciones que aparecen ya sea en los móviles, en las webs cuando estás en el ordenador, en la laptop, en, el, en la tablet, en cualquier lado te aparecen notificaciones emergentes. Esas notificaciones emergentes mayormente se llaman push notifications. O sea, notificaciones push, push es porque saltan, salen, viene de, del inglés empujar, entonces de ahí el tráfico push. Hay muchas empresas de tráfico push, te voy a mostrar algo que tienes que tomar en cuenta cuando vas a adquirir este tipo de tráfico. He preparado este pequeño documento no te preocupes no intentes leerlo no tomes nota porque aquí abajo te voy a dejar en la descripción el acceso directo a este documento para que tú lo tengas a la mano y siempre puedas consultarlo cuando tú quieras es tráfico push para ofertas cpa mira las mejores verticales para el tráfico push ahora mismo son las siguientes Dentro de Push tienes dos modalidades, lo que es InPage y lo que es Push Notifications. Esta es la clásica, la de siempre, cuando te salta el pop-up. Voy a ponerte una imagen para que lo veas claramente la diferencia. Esto es el InPage. En el InPage Push, fíjate dónde salen las, los anuncios, sale por aquí y sale por aquí en escritorio y en mobile. Ese es el in Push. está dentro de la categoría de lo que se llama Push, Push Notifications. También el push normal, el clásico, es este. Este es el push, el push clásico. ¿Ves que te brotan aquí los anuncios? Ahí están. Es muy sencillo. La diferencia es que uno sale como una notificación y el otro sale como un anuncio. Bueno, esos son los dos principales modelos de lo que es el tráfico push. ¿Vale? Entonces, las, las mejores verticales las mejores verticales que están ahora mismo trabajando en Push son en InPage, SweepTakes, Push Subscriptions. Es decir, tú puedes correr ofertas para que la gente se suscriba a una red de tráfico Push dentro de lo que es el InPage. Tienes Carrier Billing, Contenido para Móviles, Nutra y Dietas, E-Commerce, Dating, Antivirus, Apuestas, Apuestas Deportivas, claro. Lead Generation, es decir, todo lo que es CPL, coste por lead, financiero y vídeos en streaming. Eso en lo que es in-page. Acuérdate que son dos modalidades: una que es in-page y la otra es push notifications. Y dentro de notifications, está sweepstakes Takes, ¿ves? Por ejemplo, ganar un iPhone, cupones, vouchers, eh, mobile content, como el de aquí arriba, que también es mobile content, por ejemplo, antivirus, apps, games. Dating, Weight Loss y Nutra, ofertas financieras como créditos, préstamos, cripto, juegos y apuestas deportivas, y streaming y health and beauty, o sea, salud y belleza. Como ves, son casi las mismas, excepto que aquí nosotros podemos correr Carrier Bidding y Push Notifications, además de lo que es todo esto que está aquí. Y luego vienen las redes. ¿Cuántas redes hay? Hay un montón de redes, pero por su desempeño en las ofertas, están enumerado estas, Propeller Ads, MGID, Rich Ads, Evadav, Adcash, Adsterra, Twigred, Admiven, Trafficstar, Pushhouse, ZeroPark Park, EasyMove, movidea, Push, Bitbettizer y Cell Advertising. Ahora te di, hablaré un poquito de cada una de ellas y cómo puedes comprar el tráfico adecuado según la oferta que tú vayas a correr. Porque no es lo mismo correr una oferta en Propeller que en Rich que en Push, que en Traffic Start, no es lo mismo. Ahora te diré por qué. Por ejemplo, Propeller Ads, que la puse de ejemplo, únicamente de ejemplo, no es la que yo recomiendo ni la que no recomiendo, es un ejemplo. En Propeller Ads, el tipo de, anunci de anuncios que tienen son las Push clásicas, Native, pop under e intersticiales. El modelo que tiene para estos anuncios son CPM, es decir, coste por mil, CPC, coste por clip, Objetivo CPA, que es exclusivo de esta red, Smart CPM, que es exclusivo de esta red y Smart CPA. Las verticales en las que mejor funciona Propeller son en finanzas, citas convencionales, es decir, no adulto, citas mainstream, sorteos, e-commerce, juegos, juegos de azar, apuestas, nota y cripto. Para entrar a Propeller, lo mínimo, el depósito mínimo son 100 dólares. 100 dólares si pagas con tarjeta o 1.000 dólares si pagas con transferencias bancarias. El método de pago que aceptan para que compres tráfico son tarjetas de crédito, de débito, Visa o Mastercard, Pay, PayPal y Payments, American Express, WebMoney, Skrill o transferencias bancarias. Tienen soporte, pero el soporte está condicionado a lo que tú pagues. Si tú quieres una administración de cuenta personal, que son anunciantes Platinum, Tú tienes que tener una, un determinado gasto en esta empresa. Si no, es self. Es decir, tú haces tus anuncios, tu optimización y tú te arreglas con todo. La velocidad de soporte es buena, el soporte es bueno y luego los contactos que tienen. ¿no? El chat en vivo en, es, básicamente lo tienen todas, así que no tienes ningún problema con eso. Luego, ya sabes... ¿Cuáles son las verticales principales que son estas que funcionan con tráfico push y con tráfico in page? Si tú quieres correr, por ejemplo, una oferta de afiliados, aquí no te va a funcionar. Sí funciona, pero no está hecho para este tipo de ofertas. Es decir, si tú vas a vender un curso de educador canino, aquí no cabe, no, no va a entrar. No te va a dar apenas conversiones porque no está preparado para ello. En cambio, si tú corres un anuncio de antivirus, te va a funcionar bien o de Sport Baiting, que es eh, apuestas deportivas, te va a funcionar muy bien. Estos son algunos consejos de optimización, ahora que ya sabes qué verticales puedes promocionar, con los anuncios push, cómo puedes convertir tu campaña bien. Pues mira, tienes que probar ofertas. Prueba diferentes ofertas en las campañas que ejecutes, porque una oferta, una oferta puede no funcionar igual de bien, aunque sean de la misma vertical. Por ejemplo, yo he hecho pruebas con dos tipos de ofertas de créditos, de préstamos. Mismo país, mismos objetivos, distinta oferta. Y una funciona mucho mejor que la otra. ¿Por qué? Pues no se sabe. Pero haz pruebas. Prueba creatividades. Prueba muchas variaciones de las creatividades. También del texto. Presta atención a la calidad de tu anuncio y los requisitos de la red. Porque no todas las creatividades se van a aceptar para tu anuncio. Y un super tip. Puedes usar emojis o emojis, como le llames en tu país, y palabras poderosas. Palabras poderosas son free, you, o, o bueno, gratis, tú, en fin, hay una serie de palabras poderosas que luego te lo pondré en otro vídeo. Tienes que poner tus campañas de lista blanca, es decir, una vez que tú ya tienes datos en tu tracker, puedes ver las fuentes de tráfico que te convierten y hacerlas en una lista. Para que esa lista sea tu lista blanca y corras más ofertas del mismo tipo en esas campañas. Luego, eh, otra sugerencia es actualizar los usuarios o los suscriptores. Intenta crear dos o tres campañas dirigidas a usuarios nuevos. Dentro de las redes tú tienes usuarios nuevos, usuarios más antiguos. En fin, ya lo, dentro de cada red te ponen ese tipo de información para que tú puedas correr mejor. Las ofertas. Entonces tú pruebas con usuarios nuevos y con usuarios que no son tan nuevos. Ya que sabes todo esto, ¿cómo inicias con una campaña de push? Sencillo. Para correr una campaña de push, invariablemente necesitas cuatro cosas. La oferta, un Apple Lander. Específicamente en sorteos y ofertas de citas, es importante que uses un PrELANDER. La fuente de tráfico, desde luego, que es cualquiera de las fuentes de tráfico push que hemos mencionado aquí arriba. Vamos en esta parte. No te preocupes que te voy a dejar el documento aquí abajo. Todas estas. Hay más, pero esas son las principales. Y una solución de seguimiento, es decir, un tracker. Como sugerencia profesional, en cuanto a las landings, si eres nuevo sobre todo y no estás seguro si usar o no una pre-landing, verifica que la oferta no, inclu no incluya su propia pre-landing. Si ya tiene página de aterrizaje, no la pongas, porque entonces van a ser dos, y el usuario se va a aburrir. Pero si no la incluye, estudia bien tu tipo de oferta y crea tu propia landing para esa oferta. Y ahora vamos a ver cómo puedes comprar tráfico de una mejor forma. Mira, he puesto aquí varios ejemplos de muchas páginas. Por ejemplo, Roller Ads, Push House, Propeller Ads, Sell Advertising, Evadav y Ads Terra. Todas estas tienen ofertas de tráfico push. Todas tienen push. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando estés comprando tráfico push? El volumen. El volumen. ¿Por qué el volumen? Porque si tú tienes un buen volumen en una oferta y te va convirtiendo, no quieres que se te agote el volumen. Entonces toma nota de eso cuando tú quieras comprar tráfico. Volumen y geo. Geolocalización. Por ejemplo, Roller Ads tiene push, on click e in page. Vamos a ver ¿Cuánto es el promedio de clics diarios para, por ejemplo, Push? En Push, aquí me dice que si yo quiero correr una oferta para Andorra, solo tengo 10 clics disponibles. ¡10! No me conviene. Es muy poquito. Si yo quiero crecer, si quiero escalar, no me sirve para nada. Está baratita, ¿ves? 0027, pero es muy poquito. Me lo acabaría en, en mediodía. Los clics posibles, incluso las impresiones, que son 39.000. Para Emiratos Árabes, pues tienen muchas, Afganistán. Voy a ordenarlo por clics. Para la India, muchísimos clics. 300.000 clics en tráfico push. Indonesia, Ucrania, luego el primer país latinoamericano es Brasil, con 45.000. Estados Unidos, 44.000. Tailandia, 28.000. Esto es los clics diarios. Diarios, no son por mes, ni por nada, son diarios. Todos estos clics se renuevan todos los días. Mira, México, por ejemplo, está muy bien, 23.000, 0,097. Si tú quieres correr una oferta para México, hay bastante volumen de impresiones, bastante volumen de clics y el precio, pues míralo, está bastante, bastante baratito. Pakistán, Malasia, Argentina, siguiente, España, Alemania. Está bien, vale, voy a tomar México como referencia y México me dice que en Push tengo... 11, 11 millones de impresiones, 23 mil clics a 0,097. Me voy a ir a Push House. Y aquí, por ejemplo, me voy a ir a lo que es Push. ¿Ves? Aquí donde está el, el móvil. ¿ves? Y aquí dice Push, Push, móvil. Y voy a buscar México. Vamos a buscarlo. Estará por aquí. México. Y me dice que en México tiene 209 mil en Push. Y el precio en promedio es de $0.075. Me sale más barato que en Roller Ads, que está en $97. Y estos son $23.000. Y aquí yo tengo eh, $17.000 en desktop y $200.000 en móvil. Está muy bien. Y está más baratito por ejemplo, que en Roller. Luego está el Traffic Chart de Propeller Ads. Dentro de Propeller, por ejemplo, vamos a ver el total de clics. Fíjate que estoy, puesto, estoy poniendo push notifications, todas las plataformas, tanto desktop como mobile, y vamos a ver el total de clics y el rate. Vamos a buscar México, por ejemplo, y me lo va a poner directamente, directamente México. 449 mil clics totales, 449 000. Pero fíjate el precio, 0.019 y el óptimo en CPC, 0.012, 0.012, 12. 0, 0, 12, 12. Y aquí está 0.097 y aquí a 0.075. ¿Qué me interesa? ¿Pagar poquito? Me voy a Push. ¿Mucho tráfico? Me voy a Propeller, aunque sea más caro. O bien, puedo probar la oferta en Push, que me sale baratita. Y si me funciona, tal como están todos los creativos, todo me lo traigo a Propeller, que es más cara, pero ya está probada. Y tengo un volumen muchísimo más interesante. Luego, por ejemplo, hacer el advertiser, es esta. Push, ¿ves? Ahí está. Aquí en Android, voy a buscar México también, Mex. Simplemente para tener referencias. Mira las impresiones: nada. 6.000. 6.000 impresiones en Android. ¿Qué hago yo con solo 6.000 impresiones? Es súper poquitito. Y están regaladas. Me las regalan. Tú ¿No? entras aquí te las regalan: 0,06 el Average CPC. Súper, súper poquito. Vamos a ver si en Windows, por ejemplo, para ver... Mira, nada, súper poquito. Luego, en Evadav, ves aquí dice Push CPM y Push CPC. Aquí te detalla un poquito más. Vamos a suponer que yo quiero el CPC y voy a buscar México. México. El BID 0,01 está muy bien de precio. recomende el BID 13 y ayer hubo 18.800 clics. 18.800 lo cual está bastante bien. Eso en CPC. Si vamos a CPM, que es coste por mil, mira la cantidad de impresiones. Siete millones de impresiones. Una barbaridad. Pero el bid es un poquito caro. Comparado con, por ejemplo, Roller. Y tiene más impresiones. Aquí ya lo que tú quieras elegir para correr la oferta. Eso en Nevada. Luego en Absterra. ¿Ves? Aquí está el Social Bar. Creo que Absterra no tiene... No tiene Push, así que esta no. En todo caso Social Barker es lo más parecido, pero no es comparable. Y así tú puedes entrar a cada una de las redes. ¿Qué otra diferencia debes de tomar en cuenta? La cantidad de entrada. En Dash, por ejemplo, son 50 dólares para entrar. Push House, 50 dólares para entrar. Propeller, 100 dólares para entrar. Self-Advertising, 100 dólares para entrar. 100, 100 dólares para empezar. Evadaf, Propeller. Y Self, mínimo 100 dólares para empezar. En los demás, en estas, 50 dólares. Ya tú tienes ahora mismo una panorámica más grande de las ofertas que puedes correr en tráfico push, cuáles son las redes que puedes empezar a trabajar, cuál es el volumen de cada red por si quieres escalar y sobre todo, cuál es el mínimo de entrada. Porque a lo mejor tú quieres correr en evadap dices, eso está genial, me encanta, pero mínimo 100 dólares. No puedes entrar con menos de 100 dólares. Entonces para probar yo te sugiero que empieces con Roller o con Push que son de 50 dólares. Y luego sigas con Propeller, con Seller Advertising o con Nevada que son de 100 dólares. Son un poquito más caras. Yo he corrido ofertas en todas. Por eso estoy en todas. Porque no puedes entrar si no pagas dinero. Si no has pagado no te dejan entrar. Así que yo ya he invertido aquí mínimo 50, 50, 100, 100, 100 para entrar. Porque si no no me dejan. ¿vale? pero está muy bien de esta manera tú ya puedes elegir la que mejor te convenga según la oferta que vayas a correr, bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí, recuerda que abajo te voy a dejar este documento y, y el enlace a cada una de las redes para que no tengas que buscar nada, estas al menos que te he presentado no son todas como verás aquí me faltan muchas D, pero esta, esta entras mínimo con 500 <ríe> no entras con menos, 100 azcas 100, asterra 100 Twin 100, AdMai, creo que también es 100, Trafic Star 100, 50, aquí también son 500, es también parece que son 100, 100, 1100 y Ser 100. O sea, necesitas un presupuesto para empezar a correr ofertas en tráfico push. En algunas más, en algunos menos, pero forzosamente necesitas. Por eso es importante que veas qué tipo de ofertas son las que de verdad te van a convertir. Porque si no tomas en cuenta esto, que son las ofertas que te que van a convertir mejor puedes pensar que corriendo una oferta de yo qué sé de un curso vas a ganar dinero y no vas a ganar dinero porque ese tipo de ofertas no están hechas para el tráfico push bueno, marketer, lo vamos a dejar hasta aquí porque si no esto sería un vídeo muy muy largo y no queremos eso cómo poder comprar el tráfico push en base a que lo compras por qué una casa y no otra y las verticales que mejor están funcionando en este tipo de tráfico lo dejo hasta aquí Espero que te haya gustado este vídeo, que le saques provecho, que haya resuelto algunas de las dudas que más me están preguntando constantemente en todos mis canales, que es qué oferta corren en tráfico push y qué casa es la mejor para la oferta. Bueno, pues ya lo tienes resuelto ya te toca a ti la siguiente parte que es empezar a trabajar tus ofertas en tráfico push. Me despido Marketer, no sin antes agradecerte el tiempo que has tomado para ver este video. Y enviarte un abrazo muy fuerte y decirte que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!